No sabes qué hacer para que tu maquillaje quede perfecto, quédate a ver el videíto y yo te explico paso a paso cómo lo hagas. Hola, hola chicas, bienvenidas a un videito más aquí a su canal. Yo soy Andy Guerrero, para todas las chicas que no me conocen, Andrea Guerrero o Andy Guerrero, ya saben, para las comadruques glamurosas, pues, lo no pueden decir así, para más, cortito. Este, eh, estoy súper emocionada de estar aquí un nuevo más, gracias a todas las chicas que nos han apoyado todo este tiempo, a las nuevas suscriptoras, mil gracias, espero que el canal te guste y te quedes aquí con nosotros compartiendo estos tipsitos estos videitos, que espero y les ayuden a todas ustedes, pues, a mejorar un poquito cualquier aspecto de su vida que ustedes necesiten mejorar, espero mis videitos les sirvan y, pues, les sean de gran utilidad, ¿no? Gracias por todo su apoyo, ya saben las nuevas, las chicas que están viendo mi video por primera vez, no olviden suscribirse aquí abajito en, el, en las letritas rojas que dicen suscribirse, pushar la campanita para que cada que venga yo aquí con mi todita nuevo. pues aquí estemos todas las comadruquis glamurosas chismorreando juntas. Y pues espero que a saber este videito, el día de hoy les voy a mostrar un poco el skincare que yo utilizo pre-antes de mi maquillaje para que mi maquillaje pues busca muchísimo mejor, así que no te vayas y quédate a compartir este videito con nosotros, vamos Hola, hola chicas, bien pues para comenzar y no ser tan largo este chismorreo, eh, pues yo les voy a explicar ahorita un poquito del skincare que yo he estado usando para que mi maquillaje pues dure más tiempo y también eh, se vea más bonito, no no se vea tanta esa imperfección que tengo, no se agriete, no se reseque, no se vea partes polvosas o grumosas y pues a mí me está ayudando bastante esta... esta rutina de skin que he tenido antes del maquillaje. Lo primero, eh, bueno, primero les voy a mostrar los productos que utilizo uno por uno y después pues les voy a decir uh, para qué me ayudan. estar mostrando mi rutina de un producto uno por uno y les voy a estar haciendo para qué me ayuda cada productito. Voy a comenzar con lo primero que yo hago es obvio lavar mi rostro, eso ya lo hice. Yo lo hago bien sea con, con cualquier jabón para rostro. Si tu piel es grasa combinada, pues obvio lo uso, usas un producto para piel grasa combinada. Si tu piel es normal a mixta, pues obvio usas un producto de normal a mixta. O si tu piel es seca, pues para piel seca. Un producto adecuado siempre a tu piel, chicas. Mi piel es grasa combinada con tendencia TNE. Yo como les he dicho en mis videos anteriores de skincare, estoy utilizando el Clear Pro de la marca Mary Kay para lavar mi rostro. Después de que lavo mi rostro utilizo este tónico, es un botanical tony, que pues es como lo dice bien, es botánico y pues uh, contiene pepinillo y varias uh, frutas de esta de la dragon Brew y varias otras combinaciones de cositas que te ayudan a matificar el rostro, o sea que yo es lo que busco, no que mi piel esté matificada que ese exceso de grasa pues se vaya y no vaya a salir a relucir cuando yo ya traigo mi maquillaje así que pues yo después, aunque lave mi rostro de todas maneras utilizo mi tónico para uh, terminar de limpiar bien cada poro de mi piel y pues como les digo, tonificar la piel y matificarla ayudar a ese polito a sacar toda, toda esa grasa excesiva que no queremos ver así que pues vean a pesar de que lave mi rostro todavía sigue saliendo Ah, polvito y eso que solo he estado aquí en casa Ahora imagínense si salgo en la calle Cuánta suciedad No agarramos Y esto yo lo hago día y noche Yo lo hago en el día antes de maquillarme Y en la noche igual cuando me voy a dormir lavo mi rostro y utilizo mi tónico después Porque Bueno desmaquillo, lavo y utilizo mi tónico Porque vean Yo solo he estado aquí en casa, lavé mi rostro hace como unos 20 minutos Y en 20 minutos Toda esta suciedad volvió a salir Así que pues Disculpen si hayan rodillas, pero por aquí anda un ratoncillo ayudándome a <ríe> hacer desastre. Después de ahí, dejo que seque mi tónico para que haga efecto un minutito, aunque sea, ¿no? Y voy a utilizar esta agua termal, porque como pueden ver, yo aún tengo acné. Entonces, lo que quiero es mitigar todas esas manchitas rojas. Y la agua termal es lo que me va a ayudar a hacer. Miren, bajo este ratoncito, porque no deja hacer las cosas. Listo. Ve para allá. Toma tus sonajas pues voy a utilizar esta waterman para mitigar mis manchitas rojas. Solo extraño unos a uh, una distancia como de 10 centímetros. Y listo. Dejo secar para que absorba bien en mi piel. A pasar una crema hidratante para la zona de mis ojos, yo estoy utilizando esta de Mary Kay que me ha ayudado bastante a está viva <risa> a este, mitigar esa ojera chicas, yo tengo como ustedes saben mi bebé de dos años pues él uh, no tiene una rutina normal de sueño todavía él sigue durmiendo como un bebé despertándose cuatro o cinco veces por la madrugada y pues gracias a estos productos es que yo he podido mantener mi ojera no tan marcada. Lo que voy a hacer es... Ahí es con este, perdón. Me lo confunde cuando estoy en cámara. Se me voltean los dedos. Ok, voy a hacer esto en forma circular para ayudar a absorber la crema en mi zona de ojera suavemente. Igual este dedo no aplica mucha fuerza porque pues es el dedo que tenemos con muchísima menos fuerza. Así que pues no se preocupen tanto por la masajeada Y de igual manera lo voy a hacer. otro ojo Después de mi cremita de ojos voy a utilizar este serum Que es un serum de ácido hilarónico Creo que así se pronuncia Es un potencializador de la marca America Y que a mí me han encantado, chicas Está lo que es el potencializador de vitamina C más resveratrol que te ayuda como a desmanchar y todo eso. Pues yo necesito bastante, ya saben, por mis marquitas de acné. Pero yo ese sinceramente solo lo utilizo por la noche. Y por el día utilizo este. Día y noche lo que es el de ácido hilarónico. Hidra creo que así se pronuncia Que este te ayuda a... Y ceramida tiene. Te ayuda a hidratar. A mantener y ayudar a tu piel con esa hidratación que tu piel necesita. Y ustedes van a decir, Andy, pero si acabas de decirnos que tu piel... Es grasa uh, combinada. Como vas a hidratar, pues sí, chicas. Algo ilógico, yo sé. Pero tu piel, aunque sea de grasa uh, combinada, necesita una hidratación obviamente específica, como les digo. De igual manera vas a usar productos que sean de acuerdo para tu piel combinada a grasa. Este te va bastante bien porque este te ayuda a hidratar y a mantener la hidratación balanceada que tu piel necesita. Así que yo se los mega recomiendo y pues hasta el cuellito también chicas porque ya saben no vamos a querer tener el rostro super padre super bonito, super lisito y el cuellito de chiapacita, pues no, verdad pues no ok ahora voy a dejar que esto se pigmenten se impregne, que diga más bien En mi piel, no es pigmento Es como para pintura, ¿no? Se impregne en mi piel, voy a dejar secar Eso sí, chicas, siempre dejen aunque sea Un minutito, para que cada producto Vaya haciendo su proceso Y pues les dé un mejor resultado, ¿no? Ay, ven, acá tenemos Un ratoncito ayudante Que ayuda demasiado, pero hacer Puro desmadre Sí, hacer solo Travesuras Sí, yo soy bueno para hacer travesuras. Sí. No, esto es de mami. Te presto esta brocha. Píntate. Ya que secó mi serum de ceramida más uh, ácido único, voy a continuar con una crema hidratante y para que no salgan las comadruquis que piensen que solo vengo a darle publicidad a Mary Kay, pues no, si Mary Kay me ha encantado, ustedes saben que yo ya llevo un tiempo porque me ha limpiado bastante mi rostro y pues ya les he contado su historia, no quiero enfadarlos más con lo mismo así que pues de ahí vamos a pasar a esta cremita de la marca Mura que yo he estado probando últimamente para hidratar mi piel y me ha encantado bastante y de esta ya solo aplico un poquitín porque... Como les digo, ya tenemos nuestro ácido hilarmónico, mi piel es grasa, entonces pues ya no necesito mucho, solo como un poquito. Si tu piel es muy seca, pues sí, aplica el doble de lo que yo apliqué, pero si tu piel es como la mía combinada grasa, mejor, solo un poquitito, como para ayudarle al ácido a mantener esa hidratación, Ay, me encanta esta porque queda súper suavecita, aparte de que queda súper suavecita, trae vitamina C y pues me ayuda también a lo de mis manchitas y como les digo, el serum de Mary de vitamina C, y como les digo, el serum de vitamina C con resveratrol de Mary solo me gusta utilizarlo por la noche, ¿por qué? porque viene más concentrado. Y porque sinceramente yo sentí sensibilidad con el sol. Así que ese solo lo utilizo en la noche, lo hago en la mañana y no he tenido ningún problema. Y por la mañana solo utilizo el que tiene ceramidas y ácido único. Y para ayudarme con lo de las manchitas y la vitamina C pues estoy utilizando esta de la marca mura Para el, la, el día estoy ayudándome con esta de la marca mura que es una crema hidratante Detox, o sea, que te hidrata y te desintoxica la piel. Así que a mí me ha encantado esta crema, chicas. Se las mega recomiendo. Y pues esta es la parte principal de tu maquillaje. Pues por último, pero no menos importante, vas a aplicar lo que es un primer bien sea un primer que te tonifique un primer como yo que es protección solar, el primer de tu antojo pero que vaya obviamente con las necesidades de tu piel chicas, así que pues yo voy a aplicar este de la marca Mirky de nuevo, que trae protector solar, ya dejé secar mi cremita, como les digo siempre apliquen en las zonas más problemáticas mi primer se necesita más como lo que es mi nariz y esta zona de aquí porque es si donde tengo porito más abierto porque pues era también donde no había muchísimo más problema de atme Y como les digo, chicas, bien importante dejar actuar cada productito un minuto, aunque sea. Un minuto, yo sé que van a decir, ay, es que a veces es la carrera. Pues mi vida, levántate más temprano y haz las cosas con calma. Pero si tú no dejas actuar cada producto, solo va a ser una melcocha y por lo tanto es el resultado que vas a tener de maquillaje. Una melcocha de maquillaje. Si tú dejas actuar cada producto un minuto, aunque sea te va a ayudar muchísimo, ya les dije, les mostré mi ventiladorcito, tengo este productito que es un ventilador pequeñito y me ayuda muchísimo a sacar muchísimo más rápido el producto pero de igual manera, si tú no puedes conseguir este producto pues puedes hacerlo en tu ventilador normal como estos de casa aquí, por cierto me lo acerqué aquí ah, no, este, este es mi muñeco mi muñeco ayudante un ventilador normal como estos o cualquier ventilador que tengas en casa, solo acércatelo en tu rostro y deja que se seque unos cuantos segundos. Y cuando tú sientas que el producto se pues, absorbió, entonces pues ya puedes a continuar con el siguiente producto. Ese es un tip que les doy, chicas, que a mí me ha servido bastante para que mi maquillaje pues quede súper bonito. Y no quede, como les digo, una melcocha por lo mismo. Que tú vas aplicando sobre, sobre, sobre, ningún producto actúa y solo queda una pasta, una melcocha de maquillaje. Así que pues, vamos al siguiente y último paso que es el maquillaje. Y el siguiente y último paso es meter nuestros labios, chicas. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro maquillaje. Así con nuestra piel súper preparada, bien hidratada, bien consentida, vamos a continuar nuestro maquillaje. Y no te vayas quédate a ver nuestro videíto de arriba para que veas qué maquillaje creamos el día de hoy.